¿Qué pasa con pitruinos? Hoy vamos a ver una posible filtración de Pokémon Escarlata y Púrpura. Vamos a ver lo que puede ser la evolución final de Fuecoco Lleva eh, unos, unas horas eh, una imagen rulando por Twitter eh, de una filtración de 4chan que es increíble y es para verla. Os la voy a enseñar porque vais a flipar. Vamos para allá. Ya estamos aquí. Fijaos en esta imagen que tiene toda la pinta de ser un concept art de ese, esa posible evolución final de Fuecoco. Es la última, ¿de acuerdo? Ahora veremos el post de Forchan. Esta es la imagen que, como veis. Tiene algunos eh, detalles de ser japonesa, no solo las letras, ¿de acuerdo? Sino también pues esta botella que tenemos aquí que tiene pues letritas. Y aquí hay algunos detalles de cuadernos de Japón que tiene toda la pinta de ser, o sea, una imagen de alguien que vive en Japón. No sabemos si es una filtración real, no se sabe. Podéis pensar, podéis especular, pero lo que se dice es que... Podría ser, podría ser. Ahora vamos a ver distintas cosas para ver si de verdad lo es o no y sacaremos una conclusión final en base a lo que sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, mirad el diseño porque está súper chulo, mí me parece 10 de 10. No me recuerda mucho a Pokémon, estas alitas, este detalle así, no sé, una evolución muy kawaii para lo que... Realmente me espero de lo que es Nintendo y Game Freak, pero podría ser, o sea, es que está muy bien hecho este concept art y, y no sé, me gusta bastante. Dicen que es Fuego Hada, ¿de acuerdo? Fuego Hada es una combinación que no se ha visto, una combinación extraña de pelotas y que no sé muy bien si un starter tendría esa combinación tan rota porque tendrías que hacer un trío con el Hada que seguramente fuese... Pues acero y, y, y lucha, no supongo es posible, es posible, pero extraño cuanto menos. Aunque me fliparía ese trío de tipos Ada, acero y lucha, sería increíble. Eh, y bueno, fijaos que bueno han sacado una imagen que es la misma, pero analizada a fondo, que sería esta de aquí, donde dicen que puede volar distancias cortas, vale, que es lo que pone aquí básicamente, o sea es una traducción flap flap. Simplemente una onomatopeya. Aquí pone eh, debajo de mí, que me voy a tapar un momento, pone normal state, ¿vale? Este sería el estado en el que estás en reposo. Y este que veis que tiene las alas grandes es porque las alas en combate crecen y se vuelven así como un poquito moradas, ¿no? La cola también adquiere este tono, eh, digamos, moradito, ¿no? Que no tiene el diseño normal. Y poquito más, eh, esto que dice, eh, que bueno, respira a llamas, vale, bueno, sí, eh, obviamente saca un fuego por la boca porque es tipo fuego, me sirve. Vale, vamos a ver el post de Forchan que lo tengo aquí donde dice exactamente esto de que es fuego hada, es la evolución final de jugueta. No sabemos, insisto, en si esto es verdad o no, pero ¿qué opináis? ¿Os gustaría que esta fuera la evolución eh, final de Fuecoco? A mí... Me gustaría, me gustaría bastante, y me parece muy original, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Game Freak, desde luego imagínate, no sé, compara a Cinderace con esto, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Ese último starter de tipo fuego con un cocodrilo kawaii y, y, y con alitas, no sé, es que... Es que es de coña, la verdad. Vamos ahora con un detalle que se ha dado cuenta alguien, y es que si os fijáis, hay en este concept hay unos numeritos, un 1, un 2, un 3, un 4, eh, de distintos estados del propio Pokémon en el que, bueno, pues va pasando, ¿no? Eh, pues alguien se ha dado cuenta de que en los concept arts originales japoneses no están esos números, ¿vale? Lo cual ya es un signo de que... Mmm, algo va mal, de que no parece un concept art original. Fijaos, tenemos aquí un concept art original de Raichu, donde veis que eh, está todo, vamos, dibujado sin más, sin numeritos, sin estados, ¿de acuerdo? Pero ha habido otro, o, eh, otra persona que se ha dado cuenta de que sí que le ponen numeritos en las guías traducidas. Cuando lo traducen, si sí le ponen estos numeritos, para eh, explicar lo que significa, para traducirlo realmente, ¿no? Entonces, no sé, es como que me peta un poco la cabeza porque podría ser de verdad y que le hayan puesto los números para a futuro ya traducirlo o simplemente han imitado este que tiene numeritos y la han liado, ¿no? No lo sé. Fijaos que os traigo otro concept art del que sería eh, Incineroar en su día, ¿no? Está un poco pixelado porque, bueno, es una imagen en baja calidad, pero fijaos que tampoco tiene numeritos, entonces... Este concept art está muy bien, muy completo, muy lo veo bastante diferente a lo que sería eh, este de aquí, ¿de acuerdo? A lo que sería el, el de la evolución final de Fuecoco, lo veo más incompleto, más caserito, ¿no? Más de, de, de un artista que ha intentado colarnos algo y que seguramente sea de Japón, ¿de acuerdo? Seguramente sea de Japón por la botellita, por eh, este librito de aquí que tiene cosas japonesas. No lo sé, no lo sé Mi apuesta, mi apuesta es que es falso Mi apuesta es que es falso Porque la verdad es que eh, no nos han dado muchos motivos Para que sea verdadero Pero estos numeritos y este usuario que se ha dado cuenta De que los numeritos sí que los ponen para traducciones Buah, es que, es que podría ser Y sería una absoluta barbaridad Pero bueno, dejadme en los comentarios, hermanos Qué os parece esta evolución Si os gustaría, si no os gustaría Que fuese Fuego Hada Que pudiera combinarlo con ese tipo acero Y ese tipo lucha Buah Imaginaos, sería brutal Así que nada más compañeros Hasta aquí esta filtración Os iré actualizando con las cosas que vayan saliendo Y pronto vais a tener reacciones A otras cositas, de acuerdo Las tendré a partir de mañana mismo seguramente Así que empiezan los vídeos hermanos Sin parar, vamos a darle mucha caña A toda la información de Escarlate y Púrpura Y a otras mil millones de cosas Y nos vemos chicos en el próximo vídeo Chao, chao